Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Lo primero, dar las gracias por, por animaros a venir a, a este evento. Es estamos que los horarios, a veces también, os pillan justo después de la comida. Y además, muchos de vosotros tenéis tu clase, probablemente todos, y es un lógicamente, que se agradece. Pero yo creo que iba a merecer mucho la pena, eh, no solamente por la temática, que es algo que, que a todos los que nos dedicamos a marketing y a negocio en general, ¿no? nos llama mucho la atención y... La temática nos llama la atención, nos premia con ser algo que lo que ya tenemos a nuestro alrededor, pero lo premio creo que hoy es de rodearnos de, de la presencia de, de José Yendo, que es la muchísimas gracias por, por, por asistir. Eh, que Estoy seguro que aparte de tener muchas cosas interesantes de contar, como la larga trayectoria, que ahora os contará eh, que lleva este, en este sector, sí que me gustaría pediros que la formáis, o sea, que, sí. que ellos... A medida que vaya desarrollando su charla, toméis muchas anotaciones y que hagáis todas las preguntas que consideréis, porque voy a a aprovechar el momento de tener a, a un profesional de la talla de José aquí y que sobre todo tiene muchísimas, eh, bueno, muchas cosas que contar, ¿no? Eh, no voy a decir ni buenas ni malas, que incluso ha llevado a escribir un libro hace poquito sobre todo este, este viaje, y nada, que lo digo. Eh, muchísimas gracias, te doy el pie a que sí. no comiences la, la exposición y luego, si os parece, al finalizar la charla, pues abrimos una ronda de preguntas para que podamos un poco en a lo que hemos visto y cualquier duda o urgencia que tengáis acerca de todo esto. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas claro, gracias. gracias a ti, Jesús. y muchísimas gracias a todos por tomar eh, este tiempo y estar aquí, también por, por conectaros a aquellos que estén en vuestros de hogares, desde donde sea. Vamos a tratar de aprovechar al, al máximo estas dos horas que, que tenemos para profundizar en el mundo del entretenimiento y eh, comentar acerca de la disrupción y de la era de la disrupción. Este es un mercado que ha cambiado mucho en los últimos años, eh, pero lo que ha ocurrido en los últimos tres, cuatro años ha sido todavía muchísimo más eh, llamativo. O sea, con la entrada de nuevas plataformas, de nuevos players, de... Eh, productoras que se convierten en plataformas, de plataformas que se convierten en productores, no que se convierten, sino que realizan ese modelo eh, híbrido de, de producción y de distribución. Y eh, primero, antes que nada, eh, me presento. Eh, bueno, pues yo soy José Viviendo, como antes os comentaba eh, Carlos, y he tenido la fortuna eh, de trabajar estos últimos 25 años en, en el entretenimiento, eh, para los estudios de Hollywood en, en España. En distintas posiciones. Eh, fundamentalmente posiciones de marketing, eh, posiciones de adquisiciones, de compra de, de producto y posiciones de, de dirección general. Eh, comencé en Polygram en el año 99. Eh, de ahí pasé a Universal Studios, eh, donde estuve 11 años. En posiciones, como comentaba, de marketing y de adquisiciones. Luego a Sony Pictures. De Sony Pictures a Fox, donde manejamos el producto de, de Metro Waldenmeyer y también de, de Warner a nivel de, de distribución en Hollywood te Y luego eh, Fox fue adquirida por, por Walt Disney y estuve un año produciendo las labores de, de transición de nuestro sello dentro de, de la Casa de de Pero lo que vamos a tratar hoy es fundamentalmente, vamos a dividir en dos grandes eh, apartados. El primer apartado. Es el, el background, la evolución y las tendencias del de, eh, entretenimiento. Fundamentalmente del home entertainment, el entretenimiento de los hogares y cómo ha evolucionado, de ser un entretenimiento más en el hogar a ser un entretenimiento más personal, o sea, de poder viajar con él, ¿no? de poder también eh, conectarse a través de, de cualquier dispositivo en cualquier eh, sitio. Y... Eh, ¿Cuál es el background? ¿Cuál ha sido la evolución? ¿Cuáles son las tendencias? O sea, ¿de dónde estamos ahora? ¿Y hacia dónde nos dirigimos eh, a partir de ahora? Y luego también vamos a ver eh, una serie de casos prácticos que yo me gustaría que estos casos prácticos eh, veremos muy, mucho el contexto en el que se produjeron, porque son casos prácticos que creo que pueden servir no solamente para esta industria del, del entretenimiento, sino también para cualquier otra industria en la que estéis trabajando o tengáis pensado trabajar. Pues por eso mismo, por el modelo de negocio en que operamos y eh, el enfoque que, que le dimos a estos casos. Siempre me gusta comenzar con una frase de Puedo los poetas, No pues voy a subir nada, la, a la <risa> pero me gusta esa. A ver las cosas un poco desde diferentes ángulos, ¿no? O sea, al final eh, tienes que ver incluso trabajando para un, con uno de los estudios de las cosas desde un punto diferente, porque en, en los estudios, y lo vamos a ver de un ratito, eh, hay divisiones que son completamente distintas. A, a día de hoy van a pasar posiblemente a estar unificadas o más coordinadas, pero hasta la fecha estamos hablando de, prácticamente de compartimentos estancos. La división de Cine, la división de Jometetecnia, la división de Televisión, etcétera, con sus propias cabezas visibles en Los Ángeles y en cada uno de los territorios y sus propios departamentos trabajando eh, pues de manera independiente cada uno de sus objetivos. Hay eh, es un poco diferente cuando estás en uno de estos departamentos o cuando estás en otro, en un momento del mercado o cuando estás en otro, o sea, al final tienes que siempre tratar de ver las cosas o tratar de ponerte en el, en el lugar eh, del, del otro para entender que mucho mejor qué te está pidiendo a ti y por qué te piden a ti. Eh, vamos a ver eh, lo que eran los, o lo que era hasta la fecha, el negocio tradicional del estudio, de cualquiera de los estudios de de juego. Había una primera ventana de explotación, un primer momento donde las películas estrenaban en el cine, pasado ese primer momento eh, las películas estrenaban en, la, en Home Entertainment y pasado ese momento pasaban a televisión, o incluso en un primer momento también a plataformas digitales. El modelo de negocio que operaba en cada una de estas eh, divisiones, en cada una de estas áreas, era el siguiente. En cine... Siempre ha creado un, un negocio de repartir eh, los revenues, de repartir la entrada. Es decir, a la entrada se le quita el IVA y de ahí una parte va al exhibidor y otra va al distribuidor para productor de, línea de la película. Luego vamos a ver incluso qué porcentaje va uno, qué porcentaje va otro, porque tengo un caso práctico también para, para explorar esto. Pero vamos, aquí básicamente lo que se hace es un reparto de los ingresos. En Joven Detainment, eh, antes se operaba solamente la parte física, solamente se operaba eh, sobre un formato, sea VHS, sea DVD, sea Blu-ray, sea el formato que sea, un formato físico, que funcionaba mucho más como cualquier producto de consumo. Al final, comprarte un DVD de una película era como comprarte cualquier artículo de merchandising de esa película. Tú lo vendías al propietario de este turno o a quien fuera, eh, había. Eh, un precio, un descuento, etcétera, y unas devoluciones si ese producto no se vendía. Cuando eh, se entró dentro del formato digital y empezaron a entrar los players digitales, hablamos más o menos del año 2010, luego lo veremos un poco más en detalle, eh, se convirtió en un modelo de negocio muy similar al del cine, es decir, se repartía el click. Si el click de un alquiler de una película costaba 4 euros, pues se repartió una parte para la plataforma y una parte para, para el estudio. Luego ya también veremos cómo los estudios se han ido convirtiendo en plataformas, cómo las plataformas tienen sus propios contenidos, es una evolución de esto. ¿no? Pero estamos hablando de los modelos de tradicionales. Con modelos tradicionales, hablo de tradicionales hasta el 2020, ¿eh? 2018. O sea, no estamos hablando de la historia, estamos hablando de un par de años, el años. Y luego estaba la parte, una vez recorrido, primer recorrido del estreno en entertainment, se pasaba a vender la película a, a televisión. La fórmula que se vendía las películas a las televisiones, sean de pay o sean de, de pay, de pago sean de free en abierto, es eh, una fórmula por la cual se vende normalmente un paquete de películas, no se suele vender una sola. Eh, sobre todo en, en lo que es eh, el free TV. En el, en el painting, como que está en este caso, o sea, lo que hace es te compra una película y te compra la película en los estudios en base a normalmente la taquilla que ha hecho un en cine, el número de espectadores que hay a verla. O sea, es decir, el precio casi ni se lo conoce porque está determinado por la franja de taquilla en la que se mueva. Esta película ha hecho más de 10 millones o entre 10 y 12 millones, el valor es este. Esta película ha hecho entre 2 y 3 millones de taquilla que corresponden a X espectadores, el valor es este. Eh, para lo que es la televisión en abierto, muchas veces lo que hace es se paquetiza, se, co se coge una película potente se añade en una serie de películas y se vende el paquete por X dinero. Pero eso se vende por el número de eh, runs, o sea, número, lo vas a emitir dos, durante dos años dos veces. Lo primero ocurra, el precio es este. Y este ese más o menos el modelo de eh, tradicional. En España, el, el estudio approach. 2019-2020, estamos hablando justo hasta antes de la pandemia. Era un modelo en el que, como hablábamos, había un cine, había un home entertainment. El cine, por cierto, los operadores he puesto algunos logos, no pretendo poner globos, pero aquí en la Esquina Cinesa es y ahí el en fin, conocer un poco las cadenas de, de cines. En lo que es home entertainment, como os comentaba antes, hay dos tipos de explotación, un tipo de explotación física y un tipo de explotación digital. Eh, cuando hablamos de Home Entertainment, es la compañía que maneja los mercados transaccionales. Es decir, cuando compráis una película, bien sea física o bien sea digital, o cuando alquiláis una película. En este caso, ya es digital porque no hay ya no prácticamente ningún videojuego. ¿no? Pero eh, en el caso de la explotación física, tenemos un Internet, tenemos un Mediamark, tenemos un corte inglés, Amazon, por supuesto, que sirve películas físicas. Y luego, lo que más crece, evidentemente, es el mercado... Eh, digital, donde tenemos desde Apple, a Rakuten, a lo que son los grandes operadores de telefonía con, su, eh, con sus contenidos también incluidos, como puede ser Movistar, Orange o Vodafone. El Pay TV que comentábamos antes es de Movistar, que es el antiguo Canal Plus, que es un poco la historia pero vamos eh, se compra para un estreno en TV y tú compras el paquete de estrenos, etcétera, para que es un poco, <coughs> un poco más y tienes acceso a los contenidos de, de estreno en cine. Y luego, cuando pasa lo que es PayTV, pero que viene abierto, TV5, eh, televisión española, redes, 4, etcétera. ¿no? Evidentemente, las, los modelos de suscripción han entrado y antes, de la manera que funcionaba, era cuatro meses, cuatro meses, 16 ¿eh? semanas, estamos hablando era la ventana que tenía cine hasta Home Entertainment. Desde Home Entertainment pasaban todavía otros tres meses de licencia hasta que pasaba a, a TV y luego podía pasar pues, de un año y medio a dos años hasta que llegaba a las teles y un poco más de dos años y pasaba ya a las cuatro horas. Todo esto en el plazo de los últimos último años se ha acelerado también un montón. Ya vamos a ver cómo y, y por qué. De hecho, se ha acelerado incluso el estreno se ha producido de eh, forma simultánea. Es decir, se estrena a Black Widow y la puedes ver o en tu casa, evidentemente pagando un extra, ¿no? pero en tu casa desde el día del estreno. O a los pocos días, 45 días, un mes y pico, o sea, ya se han roto las ventanas eh, tradicionales que existían y han existido durante muchísimos años. Eso que llamamos la disolución. O sea, es decir, eh, ¿Y por qué está ocurriendo esto? Bueno, primero vamos a ver cómo los estudios están eh, acompasando estos tiempos. O sea, en el caso, por ejemplo, de... No todos los estudios eh, han optado o han de la misma estrategia. Obviamente depende de cómo de preparados estén en cuanto a cómo llegar al consumidor final. Si yo tengo mi propia plataforma, eh, lo puedo manejar de una manera más rápida y eficaz. Si tengo que todavía depender de terceros, pues eh, puedo o debo dedicar un poco más tiempo a las ventanas eh, tradicionales, en, el, en cualquier caso flex, siempre siguiendo la flexibilidad. En Estados Unidos Universal ha anunciado pues, a, a películas de más de 50 millones de dólares, películas de menos de 50 millones de, de dólares. Fundamentalmente en los cines, la taquilla, el 80% de la taquilla se hace las tres primeras semanas. Eh, lo que ocurre es que, claro, si anuncias que, vas a salir, es que la película va a salir prácticamente ahí o inmediatamente ahí, pues mucha gente puede esperarse. Digo, porque a la espera veo en casa. Depende a qué precio también, etc. ¿no? Entonces, ahora estamos en una época, casi diría, de eh, probar, o sea, de test, de, de, de error y, y de aprender sobre, lo, sobre lo, lo que hemos visto. De hecho, en el caso de Disney, que había comenzado con sus estrategias simultáneas, de estreno, en el caso de La vida negra, en el caso de Cruella eh, directamente en cine a la vez, en la plataforma con el éxito de la película Sanji en cines, ahora está esperando 45 días de exclusiva en cine que son 45 en esta peli pero que mañana puede ser 30 o puede ser 60, o sea, depende un poco cómo le vaya eh, funcionando y también la categoría de producto al que, que nosotros refiriendo. en el caso de, de Sony ha eh, anunciado que va a, Sony no tiene una plataforma propia en estos momentos y eh, Netflix tampoco tiene un estudio de precios en estos momentos, entonces ha vencido un partnership por el cual en vez de ser las grandes compañías de televisión las que estrenaban la primera ventana de, eh, en, en casa eh, después de cine, va a ser Netflix que va a estrenar los grandes estrenos de Sony en su plataforma pasado un tiempo. Que evidentemente, va a empezar en 2022, o sea, empieza a llegar a la mañana. Todavía no sabemos exactamente eh, cuál va a ser ese tiempo y que también puede variar en función de, del país. Pero, evidentemente, movimientos se están produciendo. Eh, vamos a ver un poco de dónde veníamos para saber cómo hemos llegado hasta aquí y luego hacia dónde nos dirigimos. ¿no? Cuando yo traigo este industria, como os comentaba, en 1995, esto era una industria eh, de VHS, o sea, ni, eh, era una industria que no teníamos ni siquiera el DVD o el Blu-ray, etcétera, era una pastilla bastante fea que además no permitía ningún tipo de, de experiencia en cuanto a idiomas, subtítulos, etcétera, eh, y sin embargo la gente hacía cola para alquilar, o sea, los videoclubs era lo más in del momento, pero eh, el modelo animal, el modelo de consumo de la carta viva, ahí, O sea, es decir eh, no es un modelo que, que hemos inventado hace dos días, que realmente no inventado Netflix, no, no, no, eh, quiero ver eh, este contenido y entonces me voy al videoclub porque no quiero ver lo que ponen en la tele y quiero verlo ahora y quiero verlo hasta ahora y no quiero verlo hasta otra hora. O sea, no quiero depender de la programación televisiva. Existe ya desde hace 25 años. Eh, evidentemente había unas grandes ventanas había muchos intereses también por el medio había un montón de se empezaba también con la venta etc. Eh, pero eh, el consumo bajo de demanda ya estaba en el 95 a partir del 2000 eh, se cambia a un formato mucho más eh, en, como mucho más eh, para la propiedad o sea mucho más para tener eh, mucho, más, mucho más calidad, como es el caso del Blu-ray y, de y posteriormente del Blu-ray. Eh, y eh, esto lo que te ofrecía era la posibilidad de coleccionar, la posibilidad de tener la película, verla cuantas veces quisieras y luego poder optar por pues, un montón de extras, desde lo, los propios idiomas, subtítulos, etc. Había también muy fuerte alquiler y muy fuerte venta. Obviamente los tiempos se van reduciendo entre una cosa y la otra. Eh, se expandían luego canales alternativos, eh, se empezaron a, a, a publicar, a editar eh, las series de televisión. Las series de televisión hasta el año 2000 solo se ven en la tele. De hecho, no se pensaba que eso iba a funcionar como producto, como producto de, de verlo más de una vez. Es decir, producto de... Nadie iba a querer comprar una serie de televisión, por ejemplo, consumir de nuevo una serie de televisión una vez vista la primera vez. Eh, se produjo un efecto de nostalgia que fue tremendo. O sea, se vendió un montón de series de los 80, de repente, de nuevo, eh, en DVD, etc. Eh, y se empezó también a poder eh, viajar con, con tus contenidos. O sea, empezar a ver empezamos a tener, por ejemplo, DVD portátil, consolas portátiles, etc. Eh, para que os hagáis una idea, eh, nosotros aquí, año 2004, Recuerdo que de la película Shrek vendimos eh, más de un millón de copias y de hecho hicimos una promoción en la cual la película iba con un DVD eh, portátil para el coche y del DVD portátil para el coche se vendieron un ciento y pico mil. ¿no? El DVD portátil valía como 200 euros, ¿eh? o sea que, que estamos hablando también de precios caros, pero que, bueno, la gente lo que quería era de nuevo poder ver las cosas cuando quisiera, donde quisiera y como quisiera. ¿no? En 2005 a 2010 se consolida el, el ownership, empiezan a llegar las ediciones coleccionistas, estas que si Data, que si. Eh, bueno, di, distintas ediciones con un montón de, de extras. Entra Amazon, hasta entonces no había entrado Amazon en España. Y cuando digo Amazon es Amazon, el e-commerce. Eh, y luego es a partir del 2010 cuando entran en las primeras plataformas digitales. Hasta el 2010 no teníamos eh, un Apple no teníamos un Rakuten, eh, sí teníamos un modo de estar, pero todo muy condicionado a, a aquellos estrellos de televisión que antes comentábamos. Eh, Inclusión las tablets, en el smartphone, Smart TVs, etc., la gente lo quiere ver, de otra manera, con mayor calidad y una manera más accesible. A partir de 2015 es cuando comenzamos a ver las plataformas digitales. Muy pequeña todavía, su consumo, eh, pero empieza a crearse el concepto de yo pago un fee y tengo acceso a una serie de contenidos, los que me pongas, pero con este feed mensual en teoría cubro todo y consumo la carta. Consumo más buffet. ¿no? También, eh, bueno, dentro de virtual reality, etcétera y demás. ¿no? Eh, incluso en los últimos años tenemos la opción con las plataformas, no tanto en España, pero en muchos países es una opción... Eh, ya bastante potente, de advertising, o sea, es decir, que ni siquiera pago un fin, sino que veo unos anuncios, través, eh, porque yo veo los anuncios, pues gracias a determinados contenidos de manera gratuita. Ahora entraremos en el tema de estudio a plataforma, plataforma a estudio, eh, y evidentemente se producen fusiones, eh, Amazon compra Metro Valley mayer compra un estudio, eh, Warner y... y, y con el y Discovery, unen sus fuerzas, Disney compra Fox, todo ello, vamos a ver un poco por qué, eh, por qué es, y dónde estamos ahora, y sobre todo hacia dónde vamos. ¿no? Eh, básicamente, lo que hemos hecho en todo este transcurso que hemos explicado de una manera breve, para entrar en, en, en la dina, es movernos eh, de un espectador a un usuario. Ahora, y los estudios las plataformas se refieren a nosotros como usuarios nosotros no somos espectadores, somos usuarios ¿y por qué somos usuarios? porque dejamos data ¿por qué dejamos data? obviamente pues porque, porque no, no, nos interesa y lo permitimos pero luego para que nos recomienden también, evidentemente como tienen estos algoritmos y demás, pues te recomiendan pues, y si has visto esto, te podría interesar esto otro, y luego también acumulan un montón de datos para poder producir eh, acorde es decir, yo tengo toda esta serie de datos de consumo, y estos ritmos de consumo, y estas edades de consumo, y estos perfiles de consumo, y en base a esos perfiles, pues voy construyendo lo que quiero producir para los próximos años, en cuanto a duración, en cuanto a contenido, en cuanto a, en cuanto a todo. Eh, básicamente, el, el tener la relación directa con el consumidor por primera vez, me posibilita el, el poder hacer un marketing mucho más dirigido y no tener que desperdiciar, eh, o sea, tenemos que carrar no moscas a cañonazos. O sea, es decir, eh, una película que se estrena en el cine, yo me gasto un campañón en, en televisión, en varias publicitarias, en internet, etc., para anunciar que la película está ahí disponible en el cine o, o, o donde sea, pero yo no sé quién va al cine a verla. Es más, si hago una segunda parte, no le puedo llegar a esa persona. Ahora sí con la plataforma, yo sé quién ha visto la primera parte. Tengo el dato de quién la ha visto, incluso de cuántas veces la ha visto. Y si la ha recomendado, y si ha, la ha gustado, si ha interactuado. Tengo un montón de datos que, que a mi disposición para hacer un marketing muchísimo más eh, eficiente. Evidentemente, el, el, lo, lo que está ocurriendo ahora, eh, hemos pasado de un home entertainment o Antes sea, veíamos en el salón todos juntos a un personal de Yo lo veo yo y lo puedo ver en mi casa, en, en el centro, cuando quiera, donde quiera. Pero, pero precisamente por eso te permite también tener varios perfiles. Pues mi perfil lo estoy viendo en, en, en casa, lo estoy viendo hasta ahora, lo estoy viendo de esta manera, todo seguido, lo estoy viendo en fin de horas de 20 minutos, etc. ¿Cuál es el reto eh, al que los estudios o los creadores de contenidos se enfrentan en esta estrategia directa al consumidor? Pues convencerle para que mantenga su credibilidad, para que siga pagando ese fin mensual. Porque es peligroso depender de un solo fin mensual, de un solo ingreso mensual. Antes de darnos cuenta, estamos hablando de muchas ventanas. O la persona podía ver la película en el cine. Si no veía la película en el cine, podría comprarse el DVD. Podía alquilársela en el YouTube o podía alquilársela en un en cualquier otra plataforma. Eh, e incluso también podía comprarse cualquier mensaje de esa película en, en, en, en, de cualquier tipo, desde una taza o una camiseta, en, en cualquier eh, eh, tienda especializada y demás. Todo eso se ha perdido un poco en base al, al, al fin. Eh, Mensual. Ahora mismo, eh, lo que importa sobre todo es tener una base muy consolidada de consumidores, pero que me paguen cada mes. El fin. Entonces, para que me paguen cada 15, primero tengo que conseguir tener suficiente contenido como para que. No, no voy a tener todo, ni puedo pretender tener todo, porque para eso la es competencia y va, a seguir, va a seguir existiendo. Pero sí tengo que provocar en el consumidor en lo que llamamos la sensación de saciedad. No tengo todo, pero tengo suficiente. Tengo que tener la sensación de que cuando entro, de que cuando entro a la plataforma y navego por la plataforma, siempre hay algo nuevo, siempre hay algo fresco, el contenido es variado y siempre tengo algo que ver. Si no, es complicado que mantenga la suscripción. O sea, esa sensación de sociedad es fundamental para que las plataformas puedan tener éxito en el futuro. Y evidentemente, hay más, o se habrá más, porque como comentaba antes, depender de un solo ingreso es complicado. Eh, llegará el contenido, eh, evidentemente tiene la manera de, una manera de consumirse, que es ya por uso, ha pasado de ser un consumo eh, de propiedad, de me compro el DVD, se pues, consumían millones de DVDs, a, ah, yo no quiero comprarlo, ¿por qué quiero yo tenerlo en casa? lo que quiero es ver y tener un acceso cuando quiera como quiera y si puede ser eh, no individualmente sino como dentro de un gran contenedor de producto y donde estén todos o muchos eso es lo que quiero para conseguir para acceder a eso y que realmente pueda haber algo eh, distinto eh, trendy para que pueda hablar de, con mis amigos etc eh, cada semana vamos a ver eh, Datos. Estos son datos eh, de la industria del, del global. Música, vídeo, música, contenido visual y videojuegos. Eh, lo, lo importante sobre todo es que os fijéis, eh, todo crece. O sea, el gasto entretenimiento en general crece. La música crece, los videojuegos crecen, el vídeo eh, el audiovisual crece. Lo más grande es el audiovisual. No es que lo que más crece, pero lo que más grande es es lo azul que es lo, la parte o audiovisual sea, es lo que más está creciendo dentro del entretenimiento fundamentalmente por que cada vez tenemos más plataformas eh, digitales eh, más estudios que tienen sus propias plataformas y evidentemente el, el gasto la de inversión en contenidos es ahora mayor que nunca eh, los modelos de suscripción esto es importante luego quiero que veáis aquí es eh, de dónde viene la suscripción. fijaros en el 14, lo amarillo es que era nada ¿no? y fijaros en la evolución hasta el 21. Aquí entra Disney Plus el año que viene. Eh, bueno, el eh, ya está entrando eh, Warner Media, que no deja de ser una diversificación de HBO, pero en definitiva es otro estudio entrando dentro de, de este ecosistema. Y para el año que viene está anunciado también la Compañía Universal y Paramount juntos, entrando también en este ecosistema. Es decir, nos esperan años de crecimiento, de mayor crecimiento de los modelos de suscripción, de mayor crecimiento del gasto en, en suscripciones, también porque cada vez habrá más oferta. El, esto es en, en distintos países. El, la parte eh, física y digital, y un poco la evolución. ¿no? O sea, como hemos visto, como el digital ha ido creciendo y quitándole ese espacio a, al físico, como el es que hemos, hemos comentado en todos los países. El, el mercado físico, y luego lo veremos un poco más en, en profundidad, se queda eh, cada vez más para coleccionista. Es decir, eh, el dame una caja con una película dentro, eso es que no lo quiero. O sea, dame algo que sea, eh, que, tenga value, o sea que tenga valor para mí. Con valores añadidos, eh, que, me, pues que, que tenga un valor para mí y que yo quiera coleccionar. No todos los productos, no todos los títulos, no todas las películas tienen esa capacidad. O sea, por ejemplo, salvo raras excepciones, pues comedias, de la es ver la comedia y, y bueno... Eh, ya está. No, no, por muchos extras que tenga, o por mucho contenido adicional, o muy bonita presentación que tenga el formato físico, no tiene más, más calidad que eso. Esa película la ves y ya está. ¿no? Eh, sin embargo, películas de guerra, películas de superhéroes, etc. Pues sí. sí, sí. Ahí llamen mucho contenido porque sí hay un público que lo que tener y conservar. Este es el consumo eh, digital eh, de, de, por, por suscripción, que de nuevo lo, la parte en, en amarilla. Eh, Transactional BOD, que es el, el, alquiler, el alquiler digital, y este, que es la compra digital. La compra digital realmente nunca llegó, eh, sobre todo en determinados países. En Estados Unidos sí que ha evolucionado un tanto, pero en muchos otros países se ha quedado ahí. Porque la gente prefiere o lo alquilo o lo compro, porque si lo compro, lo compro en, en físico. Curiosamente, la parte de Transactional DOD, mientras estaba creciendo eh, la suscripción, también crecía. ¿Y eh, por qué crecía? Pues crecía pues porque eh, hay muchas películas que lo que quieres es ver esa película y lo quieres no quieres esperar. No la quieres ir a ver al cine o no has podido ir a ver la cine y lo que quieres es verla cuando se estrene pues, en un Movistar, en una Apple TV, etc. Por tanto, estás dispuesta a pagar. Los cuatro, los cinco euros que, que cuesta esa película y alquilarlo. Entonces, eso ha hecho que, que la clase transaccional siga creciendo, incluso, a pesar de que, evidentemente, lo que son los ritmos eh, bestiales y de dos dígitos del de mercado de las plataformas de, de, de suscripción. Eh, tendencias en, en, en suscripción. Eh, aquí vamos a ver el, el número de, de hogares eh, desde 2018 a 2022. Esto es importante porque esto, incluso, ha crecido más aún tras la pandemia. Y no solo por la pandemia, sino eh, por la oferta. O sea, es decir, los estudios también se han dado cuenta de, no, no, yo quiero definitivamente llegar de una manera directa al consumidor final, por lo tanto tengo que tener mi propia plataforma. Entonces, todo el mundo, todos los estudios, se están preparando, están preparando para desarrollar su modelo de plataforma de, de suscripción. Eh, veíamos, por ejemplo, en, en España, está, se proyectaban a 1.8 el número de suscripciones. De, aquí no contamos con suscripciones a Movistar o lo que es tu operador telefo de telefonía. Aquí estamos contando eh, Amazon Prime, estamos contando Netflix, estamos contando HBO, eh, que no son tantas los que tenemos en España, en definitiva. ¿no? Y teníamos, sin embargo, 1.8 proyectados eh, y más que vendrán en los próximos años. O sea, se refieren años. De crecimiento en cuanto al gasto, como antes comentaba, en contenidos audiovisuales y de número de suscripciones. Eh, primero nos acostumbraremos a tener dos, tres, incluso pues hasta cuatro en plataformas digitales y pagar a estas hasta que llegue un momento de natural y lógica consolidación. Que oye, necesito yo realmente cuatro, o que los propios players se fusionen o se entre sí en un momento más maduro del mercado, pero en los próximos años todo el mundo va a pelear por tener su sitio. todo el mundo va a pelear por tener su propia plataforma pero lo que ellos digo. Yo te quiero mi propia plataforma porque con mi propia plataforma tengo los datos para llegar directamente a los clientes, producir el contenido que parece que mejor funciona y poder hacer un marketing muchísimo más. eficiente. Por ejemplo, aquí vamos a ver eh, cómo los, el top 3 de las OTTs, de las plataformas eh, digitales, concentra más del 80% prácticamente en todos los países. Eh, el 80% de los hogares, y, por ejemplo, en España, el 44% tiene Netflix, el 25% tiene Amazon, el 10% tiene Apple. Eh, hay 10 eh, millones, 11 millones de hogares conectados, 80% está formado por estos tres eh, tipos de y eso ocurre en todos los en todos los países. Evidentemente, con la entrada de Disney Plus, que entró justo después de este estudio, pues estaba entrando aquí. Bueno, en algún país no había entrado, en algún país sí, es que no siempre es lo mismo. Hay países donde entran un poco más tarde que en otros. ¿no? Pero evidentemente con la entrada de Disney, con la entrada de Warner Media, HBO, Max, etc., y Paramount Universal, como antes pues, ¿no? comentaba, la foto va a ser un poco diferente también en los dos. Eh, lo que sí está claro es que el Home Entertainment es boom o sea, Netflix tiene más de 200 millones de suscriptores globales eh, Prime Video tiene 115, Disney se acerca ya a los 100 y lo ha comprado bastante más tarde que los otros dos HBO Max tiene más de 40, Apple más de 40 Paramount ya tiene más de 30 y es por 200 personas en Estados Unidos y, y Bitcoin Universal tiene 30 o sea, estamos hablando de que eh, eh, eh, el, el modelo de suscripción es lo que realmente está en por de los, eh, los Y en España, eh, por veros un poco una foto de, de dónde estamos. Eh, teníamos un mercado de cine eh, que era un mercado bastante estable. O sea, igual que en todos los países, cada año lo bajaba un poquito. Pero más o menos en España siempre nos estamos acostumbrados a tener un mercado de cine del entorno de los 600 millones de, de euros. Lo cual, a un precio medio, no cojamos Madrid como referencia que, que puedes meter en 10 euros fácilmente, pero en otros sitios son 5. Y el precio medio era 6, 6 y poco. Estamos hablando de eh, vender más o menos 100 millones de entradas. En Contando que la población son 45, pues más o menos 2 dos por dos, dos por y era un mercado que más o menos eh, en valor sobre todo se había mantenido ahí, de acuerdo que el precio medio había subido un poco, los espectadores, los espectadores también habían bajado, la curva era descendente en el número de espectadores creciente en el número de, de lo que es el pago, o sea, pagaban algo más pero el valor de mercado siempre había estado ahí ¿no? eh, con el cierre de cines el 2020 cerró un 180 de los 600 millones, bajó a 180. Evidentemente, si no tienes dónde poner eh, la, la película, pues no, no, no puedes hacer caja y, y tampoco estrenas eh, producto eh, con las restricciones también, para, para que eso eh, cambie. ¿no? Eh, las plataformas, curiosamente, que tenían proyectado, y eh, fijaros, 41 en 2016. Hablamos de de gasto, de consumo de gasto de consumo. 41 millones, 79 millones, 17, 143, 18, 305, 19, se proyectaba a 616 en el 20 que llegó a los 800 en el 20 y evidentemente va a, estar, va a llegar cerca de los 1000 los 21 y va a pasar de, de los 1177 para el 22. ¿no? Esto es lo que os comentaba antes del alquiler digital, como pasa en 68, eh, los cambios son mucho más pequeños y las escala es mucho menor, pero es curioso que siga creciendo. O sea, es decir, eh, existe ese hábito de consumir bajo demanda, y no solo bajo demanda, sino bajo demanda lo que quiero. No es que quiero este estreno que no está en no sé dónde. Bueno, ¿no? ¿cuánto cuesta? 5 eh, euros, ¿no? los pago. Y, y la gente sigue consumiendo. O sea, hay un porcentaje de gente que sigue consumiendo los estrenos eh, al precio que les pongan. Con lo cual, tampoco se nos extrañe que pueda ocurrir que en las plataformas donde hoy tenemos todo a un determinado precio, pasemos a tener mucho a ese determinado precio, pero luego algo más premium, como ha pasado en, en algunos casos con los estrenos de cine simultáneos, pagando un poco el top. Es decir, ¿quieres todo esto? Sí. ¿Con todo esto podemos saciar al consumidor? Sí. Pero si quieres además algo más, la última producción de no sé qué, el último trimestre de la de no más, puede ser X más, ¿no? Y para, mundo, para la eh, Efectivamente, la oferta es cada vez más más disruptiva. Estamos hablando de los estudios tradicionales, eh, Warner, Universal, Paramount, Fox, Columbia, Metro Golden Media, Disney, todos ellos detrás de proporcionar su propio servicio de streaming y de las plataformas que antes compraban el producto a los estudios, y únicamente a los estudios, eh, produciendo ahora sus propios contenidos. Claro, ¿Qué ha ocurrido? Las plataformas compraban el producto a los estudios. ¿Qué les vendía el estudio? El tratado, con los antes Es decir, los títulos más antiguos. Y la plataforma dice: no, véndeme el estreno. Y dijo, no, es que el estreno lleva otro circuito. Llevo un circuito de cine, y un circuito de que luego vendo en vídeo, luego vendo el alquiler, no sé qué, luego lo vendo a las televisiones, y llevo otro circuito. Entonces, no, no, no puedo vender a la en plataforma para que tú los tengas el primer día, ¿vale? Pues esto lo produzco yo. ¿Vale? Lo produzco yo y si es posible va a producir, evidentemente, a producir o coproducir. Y tanto series de televisión como eh, películas. Y eh, además películas de primer, de primer día, ¿eh? con, director, con actores y directores de, de primer orden. Los estudios, evidentemente, vieron venir en el asunto y ¿no? también lo que nosotros queremos es lo mismo de todo. ¿no? O sea, queremos llegar también al consumidor y vamos a dejar nuestro propio servicio de streaming. Entonces, ahora mismo hay una competición y habrá en los próximos años una competición de híbrido plataforma estudio o plataforma productora, en la cual eh, la batalla es el consumidor final y acceder directamente a ese, a ese consumidor eh, final. Eh, bueno, eh, eh, las, las plataformas evidentemente exploran todo el tema de social más con estas campañas tan controvertidas. Lo que buscan aquí es pues, el ruido. Es decir, que se hable de las plataformas en las redes también. Es decir, oye, ¿habéis visto la última campaña de eh, Netflix acerca de Narcos o de el rey, el rey de Zamúmero? ¿no? Eh, entonces buscan siempre esa controversia eh, para que se hable las en las redes del último estilo de la plataforma, los valientes con las plataformas, etc. ¿no? Eh, de hecho, y esto es algo que, que posiblemente no os deis cuenta, porque evidentemente cuando entráis en una plataforma, eh, lo lógico es que entréis con vuestro perfil, y únicamente con vuestro perfil. Pero si entráis con vuestra cuenta, pero a través de diferentes perfiles, os vais a dar cuenta de algo muy curioso, que es que las plataformas eh, lo que hacen es hacen el, el customize del perfil. Eh, o sea, es decir, eh, para ti una película, o, o perdón, una serie como puede ser mmm, Sabrina pues es una serie eh, que puede ser desde de terror a prácticamente una comedia o prácticamente, o sea, es decir, el cartel te va cambiando pero de manera muy significativa en función del perfil que tengas y los consumos que hayas hecho. Y esa posibilidad viene dada por los datos, y porque tienen tus datos y ven que a ti te gusta este determinado perfil de serie o este determinado perfil de película y entonces te ponen a ti y si te gustó esto, te puede gustar esto otro. Te lo ponen más atractivo también para que lo compres. De ahí que muchas veces en las recomendaciones os llegan cosas, pero ¿cómo me recomiendan esto a mí si, si esto no me gusta? ¿eh? Pero lo han puesto como para que te gustara, evidentemente, lo que no van a cambiar es el contenido dentro Lo que sí pueden cambiar es el wrapping o sea, el, el de fuera, ¿no? O sea, es decir, la, la carátula, el cartel, lo que sea. Cosa que existía, por cierto, de siempre. O sea, es decir, esto son películas de los últimos años, unas más antiguas y otras más modernas, pero son películas que están con este cartel en cine y con este cartel en, en vídeo. En Carteles completamente distintos, con posicionamientos pues, completamente diferentes. Eh, en función de, evidentemente, el público al que, al que nos fuésemos a, a dirigir. La gran diferencia es que esto no se cambiaba por perfil. Esto, el cartel de cine, el póster de cine, estaban todas las marquesinas y las podían, la, la veían así o lo ven así todos los perfiles. O está en una. Eh, en un cartel eh, de una película de DVD y también lo ven todos los perfiles. Eh, Sin embargo, en la plataforma, al estar con un perfil, te van variando el marketing y te van adaptando eh, y ajustando el, el, el visual del, del cartel a tu perfil. Y eso nos lleva un poco a charlar acerca de branding. Eh, y aquí me gustaría... Eh, comentaros, estos son los tradicionales estudios de, de Hollywood todos posiblemente eh, conocéis estos logos y todos, sobre todo si os gusta el cine habéis visto películas que empiezan con uno de estos, estos logos, lo cual, pues bueno te da una cierta confianza decir bueno, va a ser una producción interesante está detrás de un gran estudio etcétera, ahora bien y esto es importante eh, ¿Sabéis decirme de estas películas ¿A cuáles de los estudios pertenecen? Posiblemente no. Pues algunas sí, quizás. Y aquellos que os guste mucho el, el cine, pues, tal vez. Pero es complicado. Porque cualquiera de estas películas, todas ellas muy conocidas, todos conocen las películas. Pero saber asociar película a estudio es muy complicado y es algo que los estudios tampoco se han preocupado de hacer. Porque hasta ahora no tenían una casa. O sea, no tenía una plataforma propia. Entonces, bueno, pues si la película es mía, la gente vendrá al cine a ver la película y el ingreso caerá sobre mí. Pero no es eh, como sucede ahora. Eh, ¿Cuál es la ficción? Ver Netflix. Hay mucha gente. Es ver Netflix. O sea, no es, es... como ir al cine, sí, pero ver Netflix es los contenidos de Netflix. Sí que se ha preocupado. Bueno, en, en, prácticamente pasa lo mismo, quizá con la sección de Disney, Evidentemente, pero pasa lo mismo en animación. En animación también, todos los estudios eh, se han preocupado en hacer grandes producciones que difícilmente asocias eh, al, al estudio que corresponde. E incluso en series de televisión, lo mismo. Series, series de televisión de primerísimo orden, como Breaking Bad, como Honda, como Juego de Tronos, no, como House, etc. Si sí, cierto. Juego de Tronos, sí, sí sabes que es HBO, pero también porque HBO es plataforma que se ha preocupado en. Y luego tiene detrás a, a Warner, o sea, que en definitiva, ahora es Warner, Media, etcétera, pero sí, uno de es la única que se ha preocupado un poco más, pero Perdidos, o Breaking Bad, o House, que son series también de primerísimo orden, eh, es muy complicado dar, que, que, se, que se sepa, porque no había detrás una ATT. Sin embargo, eh, ellos, cuando digo ellos son las ATT, sí que se han preocupado muchísimo de esto, ¿no? O sea, es decir, en todos los carteles siempre son originales y clasificado como esto es exclusivo de esta casa. Entras en Netflix, entras en Amazon y verás un carrusel que te pone cuáles son sus originales. Muchos de ellos reconocibles. Y aquí tenemos pues, unas, una serie de ejemplos, por ejemplo, de Netflix. ¿no? Entonces, siempre con, el, con, con, su, con su logo HVO de vídeo Amazon original Amazon original es decir, en el cartel de una película de un estudio, pues venía luego aquí, en una esquinita pero vamos, no, no, aquí el valor que podía ser un, salvo el caso vivo de Disney, que quizás ha sido también un adelantado en esto pero un Universal, un Warner, un Sony que aquí pusiera Sony original no te aportaba tampoco nada ¿no? Ahora quizá te empiece a aportar si sí, yo voy a tener una plataforma propia, ¿no? pero hasta la fecha realmente no tengo un poco igual. Netflix es lo mismo, ¿no? Netflix también, pues con, con todo lo que son Netflix, Netflix Originals y demás. ¿no? Entonces, eh, ¿dónde estamos ahora? Pues estamos en un momento, como antes os comentaba, en el que la producción eh, eh, se invierte más que nunca. Eh, el... 42,6 eh, millones se han invertido en eh, películas, 177 eh, millones en eh, los estudios están preparados y las plataformas están preparadas para invertir eh, más que nunca en, eh, en, en conseguir hacerse su huevo en, en, en, en el gasto mensual del consumidor, en definitiva es eso ¿no? eh, y vamos a ver un caso un primer caso eh, sobre qué ocurrió en la pandemia, ¿no? ¿Qué ocurre en la pandemia eh, en el caso concreto eh, de eh, una película llamada Los Trolls? Eh, yo tuve la suerte de lanzar la primera parte de Los Trolls y estará la segunda eh, entrega. La segunda entrega, en principio, estaba prevista para ir a restaurarse en cines y se dio una explotación eh, tradicional. Lo que ocurre es que le pilló toda la pandemia eh, por el medio. Y, básicamente, lo que pasó fue pues esto. Vamos a ver un poco lo que ocurrió. Estos son datos eh, que la compañía facilitaba, también que de hecho, o sea, son, son. Eh, Tenían un presupuesto de producción la primera 127, la segunda 95, hasta la segunda parte siempre suele ser más sencilla sobre todo la animación. Eh, la fecha de lanzamiento, una se lanzó en el año 2016, otra en el 2020, o sea, cuatro años, más o menos, tres, cuatro años es lo que suele pasar entre una primera y una segunda parte en, en lo que es animación en, en para secuelas y demás. Eh, y lo que es importante es que la primera eh, hizo en eh, cine eh, 154 eh, millones de dólares en Estados Unidos. Lo que os contaba antes de cómo funciona el modelo de cine es que se reparten los ingresos. Hay una parte que se queda después de impuestos, o sea, después del IVA, hay una parte que se queda el estudio y una parte eh, que se queda la, la exhibición, los cines. Pues sí. En este caso, el estudio se queda en Estados Unidos el 56%. Por lo cual, se queda 86. Eh, como no se pudo estrenar la película en cines en Estados Unidos, porque estaban cerrados momento de, de pandemia, se estrenó en plataforma. Eh, pagando un extra, eh, o sea, pagando, creo que eran 20 dólares o 22 dólares, etc., eh, accedías al estreno en tu casa. Ahí el estudio retiene el 80%, con lo cual prácticamente y con menor riesgo ha hecho el mismo beneficio que con el estreno en, en cine, y además en este caso también tiene los datos de los consumidores, porque... Si lo puedes hacer a través de una plataforma eh, propia, pues estás sabiendo quién te ha visto esto, quién te ha comprado esto, de cara a una eventual producción o marketing de una tercera entrega. La lástima aquí es que los mercados eh, internacionales, así como el mercado americano está muy sofisticado en el tema de, de lo que son las plataformas digitales, aquí, a pesar de que eh, tenemos las plataformas, están en otro momento, en otra fase. Entonces aquí... Sencillamente no se pudo hacer esa experiencia y no se pudo tampoco eh, realizar el, el, el, mismo, el mismo modelo. Por tanto, no podemos llegar a ninguna conclusión de esto hizo la película a nivel global eh, la primera parte, esto hizo la película de segunda parte. Solo podemos comparar Estados Unidos. Pero lo que sí me gustaría que os quedéis con esto es 56% en el estreno en cine, o sea, te quedo con un 56, sin embargo, si lo estreno en plataforma, puedo quedar hasta con un 80. Pues claro. Ahí esto es muy importante porque, eh, eh, sin ir más lejos, toda esta historia que habéis visto o que habéis leído acerca de Scarlett Johansson, que si demanda a Disney, porque claro es que evidentemente se estrena la plataforma y ella sabe que se queda en el 80%. Bueno, en el caso de Disney es el 100% porque la plataforma es suya. O el 100% o el 90% porque claro, la plataforma es suya. Y, y, y el cine, pues también sabe que es un 56%. Porque, tiene que ingresar el, el estudio. Con las proyecciones puedes hacer los números para un lado o para otro, pero teniendo siempre en cuenta que eh, con el, la, la apuesta puede ser más o menos arriesgada. En cine tiene sus riesgos, tiene también sus compensaciones, evidentemente en función del tipo de producto que se trate, pero eh, siempre eh, lo que es en, la, en economics, en la parte del home entertainment, en la parte de plataforma, vas a ganar más. El reparto siento que va a resultar mucho más favorable. De lo que se trata es de que mucha más gente consuma en, en el OA. o sea que sea igualmente atractivo consumir en el lugar. Eh, y ahora lo que vamos a ver, eh, no sé cómo es el tiempo, sí, otras, otras. Bien. Eh, vamos a ver una serie de, de casos eh, de prácticos. Eh, del mercado digital, también del mercado físico, en el cual os voy a contar un poco el contexto en los que sucedieron y nos va a ayudar a, a entender eh, mucho mejor eh, la globalidad de, de esta industria. Y eh, creo que son casos eh, que pueden servir también por un poco el, el, la manera en la, que, en la que fueron construidos para otras industrias. Porque al final la mecánica y la forma de, de construir Ciertas soluciones puede ser aplicable al mercado de entretenimiento audiovisual, como es el caso, al mercado de entretenimiento eh, de la música o de cualquiera de otro, los sectores, o a cualquiera otra de las industrias en las que pues, estéis trabajando o tengáis mayor interés. Eh, vamos a ver cuatro grandes buckets. Uno que lo he llamado eh, oportunidades en lanzamientos. El segundo, que lo he llamado eh, acercamiento a marcas, o sea, cómo asociando que con un tercero eh, puedes eh, obtener eh, beneficios incrementales. El tercer caso, eh, expandir el alcance, cómo viajar a través de un mercado cross, eh, de cross categoría. Vamos a ver a qué nos referimos de eso dentro del ecosistema digital. Y el, el cuarto es una mirada creativa eh, a otras industrias del, del entretenimiento y cómo, desde Home Entertainment, podemos aprovechar eh, que está ocurriendo ahí para también, eh, tomando algunas referencias, eh, construir algunas proposiciones de producto interesantes para el consumidor. Ver, el, lo primero que vamos a ver. Eh, bueno, vamos a ver en bueno, el Rhapsody, el bueno, el Rhapsody eh, eh, que ya estábamos en, en época de. Estamos hablando de la película de 2018, 2019, en Home y fue una película eh, con una enorme eh, taquilla. Eh, no era una película eh, que, que iba a estar presente. En las plataformas, era la una película que iba a entrar directamente, por supuesto, en Netflix o que iba a entrar directamente en cualquiera de las otras plataformas. Y nuestra labor como eh, Home Entertainment era vender eh, el mayor número de, de películas físicas y digitales de una en una. O sea, es decir, eh, no bastan las plataformas, nosotros dedicamos a Home Entertainment, que como os contaron, es el mercado transaccional, y lo que tenemos que hacer es generar el mayor número de eh, transacciones. Eh, aquí eh, hicimos dos cosas, una a nivel central, que fue eh, construir un producto que no eh, eh, hubieran visto antes, eh, pero ¿cómo? si es una película que se estrenó cine o no, sí, pero el producto que teníamos era un producto distinto. ¿Y por qué era distinto? Porque el producto que se, el estudio eh, hizo para Home Entertainment era un producto, eh, sabéis que los cines tienen cierta limitación en cuanto a tiempo. O sea, es decir, eh, en los cines, eh, una película que dure más de dos horas o dos horas y media, te la suelen echar para atrás porque les resta sesiones y les complica un poco la programación. Eso sucede. No debería suceder, porque evidentemente no debería ser una cuestión de tiempo, lo, lo que marque el éxito o el fracaso de las películas, pero esto también, eh, aquellos que habéis visto and Rapshaw, sufrirá como en la película. ¿no? O sea, cómo van a poner por la radio la canción de Women y que dura cinco minutos. ¿Estamos locos? ¿Lo qué? Pues esto es lo mismo. ¿eh? Entonces, al final, si haces un producto, decir, que dura Hay dos horas y no sé cuánto, pues lo tienes que editar. Y lo terminas editando para que dure la hora y media o 2 horas de rigor. Y para Home Entertainment, pues te puedes permitir 50.000 licencias más, porque ya el tiempo no, no, no tiene ningún tipo de valor. O sea, el tiempo es el que tú quieres dedicar a ver la, la película. Y ahí lo que hizo el estudio para la proposición de Home Entertainment fue incluir el concierto entero de Wembley. Entonces, claro, el concierto entero de Wembley es de un valor inestimable para el, para el gran público. O sea, es decir, en cine te dicen el concierto. Y en el cine solo te ponen dos canciones de las cinco que cantaron en, en Webby. aquí te ponen las cinco canciones y el backstage y no sé qué no sé cuánto total media hora más de contenidos. Y en base a eso, o pivotando sobre eso, lo que hicimos fue el marketing, eh, tanto del producto físico como del producto digital, eh, para eh, que la gente comprara el producto. Sobre todo en este caso físico, porque evidentemente sí que es un producto para tener. O sea, es un producto que, quiere, que tú quieres guardar porque, bueno, te gusta Queen y eres un coleccionista y demás, ¿no? Entonces, en el corte inglés y en la SNAC hicimos eh, sesiones en la propia tienda cofinanciadas por ellos mismos. O sea, voy a poner solamente un ejemplo, que es en este caso: en el corte inglés lo que hicimos fue el día antes, pusimos todo el concierto de Wembley, había pues, miles de personas en, en, en, la, en, la plaza, en la plaza de Callao, había miles de personas que podían comprar la película, en hecho, comprar la película allí eh, y. Eh, viendo por primera vez el concierto completo en vivo. Y luego en la SNAC lo hicimos en las propias tiendas. O sea, es decir, tú ibas a una SNAC y te podías encontrar esto. Sí, sí, sí. Eh, eh, sí, el de la... De la Esto es entrando por las, las mecánicas. Y aquí la propia tienda, en este caso, es como estar, también. Todo el mundo está también dispuesto a colaborar. Colaborar es de una manera financiar y permitir, etcétera, con lo que es el... Sí, sí, sí, sí. Luego fijaros eh, bastante interesante. Hay un mundo de contenidos ahí fuera, un mundo. Y estar ahí un poco para quien los quiera tomar. Entonces, eh, en mi caso en, en particular, que había trabajado también como director de adquisiciones para los estudios, eh, sabía eh, que hay determinados mercados donde tú puedes eh, comprar el eh, producto que te lo dan para con las ventanas, cine, home entertainment, televisión, etc. Y evidentemente, algunos de esos productos no tienen calidad. No tienen calidad en cine, pues porque no, no existen en los en cine, o es pues más arriesgado este el del cine, por los costes de producción, por los costes de promoción, etc. Eh, y, sin embargo, en televisión sí pueden tener una, una calidad importante. Entonces, y este es un caso real, eh, nosotros, en concreto, estos SNAC estos eh, y SNAC, nosotros siempre les decía oye, vosotros siempre estáis primando los mercados digitales. O sea, siempre estáis, de alguna manera, eh, priorizando ese mercado, eh, saliendo antes con los contenidos, sacando contenido exclusivo para ese mercado, etc. Eh, ¿Por qué no podemos hacer algo con vosotros de este estilo? Y entonces buscamos determinados géneros que pudieran funcionar bien, determinados periodos que pudieran funcionar también muy bien, y determinadas películas con actores eh, que pudieran ir muy bien para darles esa ventana. O sea, es decir, que de alguna manera es una convirtiera en el cine. O sea, que la primera ventana fuera en este caso. Aquí. Y evidentemente hicieron un apoyo importante en compras. En compras y en promoción. Os voy a enseñar, por ejemplo, esta película, Pues es inventa el trailer, eh, para que se hagáis una idea de tipo de producto, es una película. No sé qué es Del trailer. El trailer es una eh, de esa película que perfectamente podría eh, pasar por cines, se trata de una gran producción, pero debido a la gran estimulación que hay del producto, hay mucho producto que pasa directamente de todos los sitios a televisión. Ese producto es muy interesante porque si lo detectas a tiempo, el género y el, y el producto en concreto, puedes tener la, la oportunidad de hacer algo, siempre en combinación con un cliente, sea físico o sea digital, pero poder eh, eh, llegar a, a, a algo, eh, darle un valor muchísimo mayor que el que tiene, pues el género, género pues en este caso el bélico, sabemos que es un género que funciona eh, francamente bien entre los coleccionistas, eh, es una película que tiene una producción importante, es, es China, es de capital, de producción china, pero tiene una producción eh, importante en cuanto a dinero gastado, aviones extras, etc. Y luego tiene a dos primeros actores americanos como Bruce Willis y Es Una película prácticamente desconocida, pero precisamente por eso la puedes estrenar como un estreno y tiene el eh, apoyo importante en el, en el, en el, en el, Siguiendo este, siguiendo este mismo concepto, que tiene esta película como algo Robbie que tenemos a la vez era de una de las universidades de Hollywood, eh, que nos fue francamente eh, bien, también buscando el, el momento. Y eh, ahora vamos a buscar, eh, vamos a ir al segundo de los, a la segunda categoría de estos casos prácticos, os cuento un poco el, el contexto, eh, y lo que buscábamos aquí era eh, aprovecharnos eh, del fenómeno de la SAP. O sea, en este caso los X-Men eh, estrenaron una película una nueva película y eh, nosotros teníamos eh, ocho películas de los X-Men que estaban en en que estaban disponibles algunas de ellas, no todas, posiblemente en los servicios de suscripción o sea que ya estaban ahí disponibles pero que eh, lo que queríamos era buscar una marca que se quisiera asociar eh, conceptualmente a los X-Men y que como valor añadido eh, pudiera provocar la repetición de compra, o sea, tú me compras hoy, me haces un pedido, eh, y yo te doy un vale, un cupón, para que veas una de las películas de la situación. Si la semana que viene, o tres días, me haces otro pedido, te doy otro cupón, y ves otra, otra, otra, otra, y a veces te tenemos hasta ocho, con lo cual puedes verte todos. ¿sí? Y lo hicimos con Telepizza. ¿Cómo funcionaba? Como os comentaba, Telepizza quería eh, tenía, eh, tenía aprovechar el momento de toda la campaña de cine de la película de los x incluso con el visual de la última película, en, la que en las cajas eh, ponía que estaban cines, y que lo que te estábamos dando realmente eran cupones para ver todas las anteriores. Elegías un el cupón y eh, tenías un visionado eh, digital eh, gratuito con tu pedido. Entonces, tu pizza, te un código y con ese código canjeabas el, el código en una de las plataformas digitales y veías el, el, una película, dos sea, dos pedidos, tres, etcétera. Telepiza puso toda su maquinaria, eh, no solamente las cajas, sino también todo lo que es eh, tienda, todo lo que es buconeo y todo lo que es el marketing digital, eh, móviles, eh, email, web, etc. Eh, a disposición de, de esta operación, que según sus propias impresiones, eh, fue la mejor producción para ellos del año. Porque les funcionó muy bien. Les funcionó bien por dos razones fundamentales. Una, asociación a un producto eh, de moda, de moda en ese momento, eh, con una campaña de millones de euros sobre la siguiente película que está cerrando ese cine. Y el valor añadido que estaba dando era la posibilidad de recordar, o sea, de poder ver cualquiera de las anteriores. De forma gratuita, con tu periódico. También con ellos, eh, y esto fue bastante curioso, que no resultó bastante interesantes. Eh, no sé si recordáis, llegaron a hacer estas pizzas de corazón, en el caso de San Valentín. que creación va a ser un poco plano O sea, eh, disfruta de tu con la pizza, disfruta la pizza, San Valentín de corazón, y una de las películas de una comunidad romántica eh, con tu periodo de la, de la pizza de corazón. Todo esto, como os comentaba, son ventas incrementales. Eh, muy interesantes eh, para nosotros, eh, por cuanto eh, son mentes que estas películas no generarían en cualquier otra campaña que no fuera asociada con una, con una tercera marca. Ahora vamos a ver eh, un caso de lo que llamamos eh, recoger audiencia cross-categórica, eh, en este caso con Apple. Eh, y en su servicio de, de películas. Sabéis que eh, Apple eh, tiene en su store eh, varias eh, tiendas. Tiene una tienda de aplicaciones, tiene una tienda de películas, tiene una tienda de música, tiene una tienda de libros, o sea, tiene diversas tiendas. Lo que no tiene, o tenía un poco desarrollado, era eh, un marketing cross-categoría. Es decir, yo. Eh, si habitualmente soy cliente de los e-books, voy a los e-books. Si soy cliente de la música, voy a la música. ¿A las aplicaciones? A las apps, ¿A las pelis, A las pelis. Pero no me hago el recorrido de una categoría a otra y mucho menos tienen herramientas para llevar de una categoría a la otra. Entonces lo que hicimos fue, no sé si conocéis estos libros. Estos son libros que tiene la editorial Penguin Random House. Eh, son unos libros que llevan muchos años ya y eh, cada año eh, realizan una nueva revisión, pero tiene libros de eh, mil lugares que tienes que ver o visitar antes de morir, eh, mil restaurantes que tienes que comer antes de morir, eh, mil canciones que tienes que escuchar antes de morir y mil películas que tienes que ver antes de morir. Entonces nosotros lo que hicimos fue, vimos el libro, que son libros que te venden en eh, formato físico. Como 40 o 45, no, así ah, 40 o 45 euros en libro. Eh, y cuando yo este libro, de mil películas es que tienes que ver eh, antes de morir, eh, pensando, dijimos: pues, ¿eh, Nosotros 100 son nuestros, seguro. Pero nosotros, en, como estudio, Puerta del Mercado, más o menos tenemos un 12, tenemos un 14, pues 100, 120, tienen que ser nuestras. Y evidentemente, sí, pero eran. Y entonces lo que hicimos fue, eh, entre comillas, eh, nos inventamos un producto, que fue este producto. Este producto es físico. Y este producto fue un poco la excusa. ¿Por qué? Pues porque yo este producto, lo que hago son dos mil copias, se lo doy una oportunidad en la vida y digo, bueno, el que quiera, eh, el que compre dos o tres películas de Fox. Eh, se lleva también el libro de las 101 películas esenciales de, de Fox como regalo de, de la vida. o sea, un incentivo por la compra. pero decía que era la excusa, lo pasa decía que era la excusa porque lo que está detrás de esto es la parte eh, digital entonces hablando con ellos les eh, oye, tenemos esto que es un libro nuevo, evidentemente es un libro nuevo, nos hemos inventado es un regalo, sí, pero es un libro distinto es un nuevo código de barra, es un nuevo libro, etc. Es un libro que puede tener su, su atractivo. Y ellos eh, lo, que, lo que hicieron fue, Vale, este libro te lo damos de forma gratuita. Para que todos tus consumidores lo puedan bajar de forma gratuita. Pero esto evidentemente nos ha costado mucho esfuerzo. No tanto, pero podemos decir que sí nos lo ha costado muchísimo y eh, queremos que al cambio pues, lógicamente, obtener nuestro retorno ¿cuál era nuestro retorno? queremos que el libro esté en la sección de destacados durante toda la campaña de navidad en este río que va pasando de manera que el que entre en libros lo vea y si te gustan los libros de cine y ves 100 películas esenciales de la Fox bueno, gratis voy a echarle un vistazo me lo puedo bajar bueno, me lo puedo bajar pero bueno, igual un vistazo es ir hecho y lo que ocurría, con que le echamos un vistazo, era que se te desplegaba todas las películas en la tienda de libros. Y luego además en el mailing que hacían a todos los clientes de todas las categorías y salía de la pues también teníamos un link directo para que entraras a la promoción del libro y se te desplegara la tienda de películas. Y esta promoción fue muy, muy exitosa, tremendamente exitosa, tremendamente exitosa. Porque fundamentalmente, clientes que lógicamente les gustaban los libros de, de cine, eh, lo que hicieron fue, sin saberlo, algunos de ellos posiblemente, acceder a ah, esta película se puede comprar aquí, o esta película se puede alquilar aquí, y en muchos casos, pues compraron o alquilaron. ¿Y este código ¿No sí, es el trailer? Sí, ese código es el trailer. Sí, sí, sí. Ese podía ser el trailer que lo tenías en la versión física de Type, pero también lo tenías en la versión digital. Y el libro era gratuito en iTunes. Es decir, tú te eh, dabas aquí, haces un clic y te bajabas el libro y también se desplegaba todo el número de películas a distintos precios en función de la película que, que se tratara y si querías ampliarla o si querías comprarla. Y ahora vamos a, para cerrar eh, el tema de los casos prácticos, eh, echar un vistazo a qué ocurre en el resto de las industrias del entretenimiento. Esta foto está tomada en, en Nueva York, en la Quinta Unida, hará unos tres años aproximadamente. Eh, esta es una tienda que, si os fijáis, tiene... Libros, juguetes, juegos, videojuegos, música y más. O sea, es decir, las películas, en este caso las películas físicas, eran parte del más. O sea, no, era, no tenían ni categoría para estar dentro de lo que es uno de las toys o games o music. ¿no? O sea, entonces, bueno, algo habrán hecho bueno los de, los de books y los de music, etcétera, para que estén aquí y tú no estés. Entonces, pues echas un vistazo, que esto es muy importante a veces pasearte por otras tiendas y ver un poco qué hace, no tanto tu competencia, sino productos eh, de tu misma categoría, por ejemplo, de tu misma industria. ¿no? Y echamos un vistazo y dije, bueno, vamos a ver, el catálogo, nosotros el catálogo se lo tenemos completamente cedido a las plataformas digitales. Entonces, es muy complicado que la gente te compre películas de catálogo, porque qué atractivo tiene una película de catálogo que la puedes ver pues, en, a la carta en, en cualquier plataforma, en definitiva, ¿no? eh, salvo que la vas un poco eh, coleccionista. ¿no? Entonces, aquí vimos, por ejemplo, que la música había conseguido dar ese saltito al coleccionismo de la mano de los vinilos. Eh, que los libros, incluso hasta Amazon, que es el precursor del Kindle, que tenía hasta tiendas físicas de, de libros, ¿no? y que el merchandising eh, crecía exponencialmente en las tiendas de pues, en todos Estados Unidos. Entonces, había tiendas dedicadas a en cada mall, a en cada comercial, a distintas eh, tipologías de, de merchandising. Eh, y ahora vamos a ver un poco los tres. Eh, casos que vamos a, a tomar, de tomar lo que estás eh, recogiendo de estas, de estas industrias, eh, para, eh, yendo más allá del formato, recobrar esa magia de, de regalar y las sensaciones de, eh, de decir Voy de, de a poner casi un vídeo que yo creo que recoge... No sé, no sé, eh, sí, es un, es un vídeo de... De la... sí. Es un vídeo eh, de Europa Press eh, recogido en la presentación de esta campaña. Eh, yo, yo, es una entrevista que me hacen a mí, de hecho, eh, pero yo creo que la entrevista está muy dirigida en cuanto a pregunta-respuesta, sobre todo la pregunta, porque es un poco... Pero esto que es exactamente, ¿no? Pero vais a ver... Sí. O de cristal. ¿Eras fan de Elvis, Marilyn Monroe o prefieres al inicio de Jim Barton? La productora 20th Century Home Entertainment presenta Vintage Collection, una edición limitada de DVD y el rays con los grandes títulos del film Internacional. por eso, en ese título que hemos dado ahora la colección de películas en DVD y DVD, que van presentadas su... en pintas de vinilo y que lanzamos de forma exclusiva y única al mercado español en esta campaña de Navidad, reúne las mejores películas de actores y sagas de los estudios de 2017 y 20 y se la tentación de arriba, Caza Blanca o Mogambo son algunas de las obras que integran esta selecta recopilación. Una colección completa que incluye más de 150 títulos y recoge las mejores obras de cada década. Tenemos la colección de dos partes. En la primera parte son sagas, y la segunda son actores. En la parte de las sagas, eh, tenemos sagas tan eh, relevantes como eh, Los Juegos del Ambiente, incorporando la última entrega, eh, Mad Max, que también incorpora el, el último título, el último de la última película avanzada, y eh, muy recientemente Ice Age, X-Men o eh, Rocky, que incorpora también la película de Creed. En cuanto a los actores, eh, hemos seleccionado o tratado de seleccionar la mejor combinación de sus trabajos en los estudios y buscando también que sean títulos muy bien con la vida. Con un packaging que recuerda los clásicos discos de vinilo, los más nostálgicos podrán disponer del regalo perfecto para hacer estas navidades. El regalo de algo distinto y queremos con que refrescar el concepto de regalo en esta campaña de navidad y revitalizar la magia de regalar películas. Una selección dirigida a coleccionistas de todos los gustos, una exclusiva edición para los amantes del cine en casa. Pues, claro, nadie eh, compraría una, una parte de películas de plástico de varios mar por esto, con el visual que tiene, un poco la presentación que tiene, pues evidentemente es, es distinto. Estamos, estamos hablando de algo completamente eh, diferente. Y esto nos hizo vender en Navidad, en, en Navidad, Navidad muchos muchísimos películas. Prácticamente en estos momentos en los cuales parece que. Todo es digital, pues de Hanfiboga, María Monroe, las tecnologías de los x men etc., eh, todavía vendimos, todavía se pueden vender. Gracias. ¿Puedo continuar? Sí, sí. Pero realmente, esto sea, es un poco de distintos distintos eh, tipos de comportamiento de, de la función. Pues, muy, como os podéis imaginar, toda la distribución se volcó el concepto. Y luego eh, lo que hicimos fue: vendimos las colecciones completas, suplicándolas de una manera. Estamos también la fórmula en... de espacios televisivos. Sí, espacios televisivos. Eh, que, que estos, estos te venden de un sillón a un collar a una colección completa de, de películas. Sí, sí, sí. Entonces, eh, todas las películas que hemos visto ahora pusimos muchísimas películas en la distribución. Venimos prácticamente todas y las que no vendimos ahí, las tenemos ahí. El padre, ¿y si uno está buscando un regalo en eh, el dinero? Cogemos el dinero y el marco no se Sí, hola, mamá, ¿cómo está? La colección Hollywood Honestar, un regalo para este día del padre con el que a seguro. Porque esta colección reúne las mejores películas de los 12 mejores actores y actrices de Hollywood. Las mejores películas de grandes mitos como Humphrey, Boba, Carrie Grant, Paul Newman y Marilyn Monroe. Y también de actrices que han marcado un antes y un después en el cine como Elizabeth Taylor, Grace Kelly, Ben Davis o una de mis favoritas, Cassette. Sin olvidarnos de Elvis Presley, John Wayne, Michael Daly y Neonama de Pues lo mejor, Rosa, es que Hollywood all está reúne más de 40 películas. De estos grandes actores y actrices. Eso significa infinitas horas de emoción y entretenimiento con títulos imprescindibles, como son Casa Blanca, con Fantasía del Loco o con Más de 40 películas que están entre las mejores de la historia y que además tienen una presentación muy especial, ¿verdad? Pues sí, las películas de cada artista se presentan. La jungla de cristal, alma letal y la trilogía de All Stars Ya lo saben, este día del padre son quien dar suyo con el mejor regalo. La colección Hollywood All Stars. Ya, ya. Consigue ahora la colección Hollywood All Stars. Más de 40 películas de 12 grandes mitos del cine, presentadas en formato de libro, y otros dos 20... años, 26 meses, en DVD, o un doscientos Bueno, también eh, importante, esto es 2018, importante, eh, las utilidades que le dimos a esto, son, por ejemplo, marca, eh, tres grandes películas de deporte, carros de juego, siluetón de pues evidentemente que pide esto. Eh, lo bueno que tiene es, que eh, bajo demanda, el propio director de, de, del periódico puede escribir y dirigirse a sus clientes, a sus usuarios, a quien sea. Eh, y hacemos una carta personalizada y luego dentro van las películas con su logo como admira para presentar también su catálogo de educación de películas de robots superadas de que es un dos películas que tenía de Venezuela es un poco darle darle forma a dos luego la siguiente eh, acción, hemos visto un poco el tema de los vinilos eh, en la música, evidentemente nunca puedes convertir esto en un vinilo pero sí utilizar eh, el, el packaging de, de la funda de vinilo para envolver tu producto y hacerlo mucho más fácil mucho más atractivo a, a tu público para regalar sobre todo ¿no? eh, y en este caso, buscando el tema de vinilos, eh, tenemos que darnos una, eh, cuenta de una cosa el mercado de vinilos es un mercado y mueve el eh, producto físico más diez veces más que las películas en España, eh, por ejemplo. Por el número de puntos de venta que, que tiene, y el número de, de novedades que sale cada año, y el número de, de, de, de, de títulos que, que maneja en el de librería. Eh, aquí, nosotros, por ejemplo, volviendo eh, al tema del catálogo y de las películas la distribución de, de, de, de las películas. Vimos que pues, lo tengo tanto, lo tengo tanto, tanto a lo tengo ¿no? Eh, las series de televisión, las comedias, school, son cosas que, bueno, las ves, pero que tampoco, como para ti, te que tener eso en casa. Sin embargo, las películas de culto, películas de superhéroes, las sagas, son películas como que te apetece más, si me das valor, me apetece más tenerlo, ¿no? Entonces, aquí, eh, si teníamos, eh, teníamos unas ediciones que son estas, quizá no los conozcáis, que tenía eh, la película y viene pues, un poco de texto acerca de pues, lo que es eh, algunas anécdotas de la producción, algunas notas, pero poquita cosa, 16 páginas, más o menos, ¿no? eh, y en películas en Y esto nos funcionaba bien, esto nos funcionaba. Francamente bien, dentro de nuestro mercado de películas. Pero lo que nos dimos cuenta fue. Que lo que moraba era bueno, los cómics. Spiderman. Juan de Woman. Y nos dimos cuenta. Y que todos tienen el mismo tamaño, más o menos. Entonces, lo que hicimos fue, pasamos a convertir eso en esto. Para, esto, para tener el mismo tamaño. Y vamos a ver cómo lo, cómo lo lideramos. Eh, lo que hicimos fue, buscamos una firma local que le diera contenido y le diera contexto a la película. Que contara, pues, el director de, de cine, el director del festival de Sitges, el director de cine, influencers, personajes de la industria que contaran la época en la que se había creado esta película o qué había de diferente en aquel momento o cómo ha pervivido esa película a lo largo de los años. Eh, y ahí nos hicieron su, su doble página de, de colaboración eh, y luego eh, completamos con las notas de, de producción que ya venían en el otro y una por ejemplo una galería de, una descripción de personajes y una galería de carteles internacionales es decir el póster con el que se estrenó la película en China el póster con el que se estrenó en Rusia que a nivel de coleccionista pues podría evidentemente tener eh, un efectivo interesante Entonces, vamos a ver ¿qué es el tip de presentación de esto Imagínate que puedes tenerlo todo, bueno, casi todos los sobres, tus películas favoritas puedes tener tus películas favoritas de esa forma que siempre quisiste tener si eres un coleccionista o si no sabes que lo eres pero siempre quisiste algo más que las películas que forman parte de tu vida y si lo has querido tener todo o casi todo sobre esas películas no dudes, eres un coleccionista una edición exclusiva desde España, para España y para el mundo en formato cómic para cada una de las películas míticas, películas de culto, películas de frikis, de superhéroes, o películas de esas que quizás sean un poco culpable, pero que, seguro, que hacen la vida un poco más agradable. Cada edición en Book con notas de producción, una firma especializada exclusiva para cada película. postales, monaviria, carteles internacionales, agradecimientos carteles y, y mucho más. Y, por supuesto, película en Google. A ti con Tosca. Fin de la canción. Películas para leer. <tose> Pues esto, evidentemente, también te ayuda a que luego pase reinos, Reynos, pase Susansalos, etc. Y pues, si te interesa el producto, pues parece distinto. Parece diferente a todo lo que hemos visto en, en otros países, y te ayuda a promocionar estos formatos. Y, y luego, evidentemente, la ciudad, etc. promoción por ejemplo en uno de estos casos en uno de los de x men le hice uno de los dibujantes de x men eh, estuvimos presentando en la comic con que tienen en málaga eh, sinceramente con él como con méxico todo la comic con y de decían que no estoy me, me, me, me, me, me, me, me lleno y por todo el mundo como es famosísimo ¿no? entonces te que a otros públicos no solamente dentro de lo que son la parte de los fans sino en la distribución De, de, de. Y luego, eh, por terminar, eh, en la parte de, hemos visto eh, la parte de la música de los divinos, la parte de los libros, cómics, etc. Y en lo que es, se refiere a la parte de los merchandising, sobre todo en, en lo que es eh, bajo demanda, eh, preparamos también estos cuadros personalizados. O sea, tú pedías este cuadro con la frase que quisieras y dentro te venía en, en y dentro te venía la película y el cuadro con, con Marco y, y demás. Y sofisticando un poquito más eso, llegamos a preparar, también bajo demanda, para presentar en festivales piezas de arte que nos preparaba un, artistas conservados y especializados dibujos para celebrar el 25 aniversario de Mad más o el 30 aniversario de más más un dibujo especializado que solamente se podía comprar a través de especial de sitios y, pues, y se preparaba ¿no? Entonces, todas estas posibilidades eh, lo que hace es, es que te hacen no depender, como hablábamos antes, de un solo ingreso. ¿verdad? Es decir, eh, por concluir, eh, y mis takeaways, lo que creo que toméis un poco eh, como ejes finales eh, de la conferencia, en el entertainment, y sobre todo en el término audiovisual, en los próximos años, en mi opinión, creo que va a pivotar sobre tres grandes ejes. El primer eje es el eje digital, y siempre va a estar ahí, ha venido para quedarse. Eh, y como hemos visto, va a crecer más y más con la llegada de nuevas plataformas eh, y de, en, de plataformas que van a producir sus propios contenidos, eh, como está ocurriendo ahora mismo. Y en los próximos años nos familiarizaremos y consumiremos cada vez más y pagaremos cada vez más por usar. O sea, pagaremos no por tener, sino seguimos pagando por usar. Por usar el, para acceder a la plataforma y consumir lo que está en esa plataforma. Y si no nos vale con una, pues tendremos que pagar dos plataformas, tres plataformas, hasta que llegue también un lógico momento de mercado en el que eso se consolide, se concentre y las propias plataformas establezcan alianzas o bandos entre ellos. ¿no? El segundo eje es el eje de experiencias, el cine, empezando por el cine, el cine es eh, una de las experiencias, el cine es un plan, realmente más que ser eh, un consumo de contenidos, es un plan porque planificas, voy a salir de casa, voy al cine, planificas qué vas a hacer después del cine, con quién vas a ir al cine, eh, no es tan sencillo como, bueno, me pongo una película ahora mismo, me pongo esta serie o me veo 20 minutos del capítulo de no sé qué. Entonces, eh, realmente eh, es una experiencia. Eh, de hecho, el cine llevado más allá, hay, comp hay una compañía eh, exitosa, en el, río Unidos, el Magic Cinema, que lo que hace recrea películas de cine como si tú estuvieses dentro de la película. O sea, si tú vas a ver, eh, normalmente suelen ser en estrenos, los másteres, regreso al futuro, suelen ser películas más clásicas, pero películas ambientadas en ese momento. O sea, si tú vas a ver un regreso al futuro, pues te puedes tomar un helado en la aldería de los 80, al el pelo en los 90, Si vas a ver al Capone, pues hay un bar de gastos, tú estás dentro de la película, dentro de la propia experiencia. También en los parques temáticos, museo, eh, hoy mismo leía que el 30 de septiembre eh, Los Ángeles va a abrir el primer gran museo del cine. Curioso, pero Los Ángeles, la meta de Hollywood, no tenía un museo del cine. Eh, se, se eh, prevé que será uno de los museos y más visitados de la ciudad. Allí va a acumular pues, todo tipo de material de las películas que, que en estos momentos eh, tienen los estudios y que quedarán pues, para, para el museo. Eh, pero será una experiencia más. Y luego todo lo que son experiencias transmedias. O sea, Harry Potter, por ejemplo, eh, empezaron a ser menos novelas, pasó al cine, pasó al teatro, musical, etcétera, eh, parques temáticos. Eh, eh, mucho más por venir, pero eh, se pagará por digital, eh, que es pagar por uso, por ver, eh, se pagará por experiencias en eh, lo que son contenidos audiovisuales, y se pagará por coleccionismo. Es un poco estos ejemplos que, que hemos visto, eh, pero no solamente, evidentemente, dedicados a, a lo que es la película en sí, sino a todo lo que va eh, transversal y relacionado con, con el contenido de la película. Y esto será así Fundamentalmente porque, como antes os comentaba, es muy peligroso depender de un solo ingreso. Entonces, al final, eh, los estudios, las plataformas con el estudio, eh, harán todo lo posible por generar en, cual, en cualquiera o en estos tres ejes, eh, en la forma que les que resulte eh, posible. Eh, no sé si tenéis algún, alguna pregunta. ¿Algún comentario que queráis comentar? Sí, quería preguntar acerca de la, sí. de la rentabilidad? Sí. Quería preguntar acerca de la rentabilidad. Sí. ¿Qué es lo que va a pasar si ahora todos están creando sus plataformas y tienen sus propios estudios y están prácticamente en el proceso de fusión? Sí. Y, pero de promover todo esto, ¿qué va a pasar con los cines O sea, eh, ¿van a desaparecer? Porque casualmente contestó un poco a la pregunta que tenía acerca de rentabilidad, por ejemplo, con la película de los un 80%, pero pues bajo la situación del COVID. Pero, um, ¿será que por la misma situación los lo, lo cines de repente van a desaparecer, como pasó en el caso polémico de la película de Mario Danera? Que, que se lanzó al mismo tiempo sí, sí. y entonces fue afectado sí. la situación de los ingresos del cine sí, sí. ¿Y cómo funciona lo del ranking, por ejemplo, de la película que se mide supuestamente por qué tan taquillera ha sido y sí. si ahora están dentro de las plataformas? Sí, bueno, eh, eh, es muy buena pregunta. Y, y de hecho, como antes comentábamos, eh, estamos en un momento de mercado en el que se están probando. Cosas literalmente probando o sea, es decir, eh, Scarlett Johansson, Dioda Negra, al igual que Cruella, eh, Disney, con esas dos películas, las estrenó eh, directamente en cines y en la plataforma. Eh, es normal que el estreno simultáneo haya dañado la pequeña de cine. ¿Por qué? Pues porque hay gente que pues, le resulta más cómodo que hace en su casa, eh, o, o por las razones que sea, pues, pues no va al cine. Eh, evidentemente los cines sí se sienten perjudicados al fin de este modo, eh, simultáneo. También es verdad que en el caso de la productora, en este caso de Disney o cualquier, cualquier productora de, de fuera, eh, la productora saca más rentabilidad, ¿no? como antes hemos visto en su, propio, su propia plataforma, que en los cines. En los cines, tú te quedas una rentabilidad... Eh, hemos visto antes en los Estados Unidos del 56% más o menos parecida en de los países, cuando la plataforma puede llegar hasta un 80% para aquí. Entonces ahí, evidentemente, no lo en la es la misma experiencia. Como hemos visto, es una experiencia distinta. O sea, verlo en pantalla grande, en, en silencio, es una experiencia diferente. No digo que sea mejor o peor, pero sí es claramente diferente. Entonces, eh, sí se va a regularizar. Lo que también era un poco, digamos, y real eran las ventanas existentes hasta entonces. O sea, es decir, cuatro meses, 16 semanas de ventana, hasta que una película pasaba por cine y se en, o, o podías acceder a ella en tu casa a través de una plataforma, era mucho tiempo. Era mucho tiempo eh, porque tú tenías ganas de ver aquello, estabas dispuesto a pagar, pero no podías pagarla porque no estaba disponible. Y de hecho tampoco estaba disponible en cine, porque como se si estrenaba también mucho producto en cine, ibas al cine y lo habían quitado. O sea, es decir, que había un momento en que ni siquiera puede acceder a, a ese contenido ¿no? entonces ahora mismo, como comentaba se es, está en un momento de, de práctica ¿qué es lo que parece que va a ocurrir? Disney mismamente ha anunciado eh, que, va a, que, que va a realizar una exclusiva en cines o sea, que van a ser los 45 días que han anunciado las películas eh, con esto, con la película de Marvel que, que ha estrenado eh, y en función de los próximos estrenos pues igual pasan de ser de 45, 30 o 60. O sea, es decir, ahí falta, lo que falta por regular es cuál es el periodo que, de exclusiva de, del cine y si el cine, digamos, puede convivir con ese periodo eh, como experiencia diferente que es. Pero el mercado le irá dictando. Lo que sí está claro es, es que eh, eh, los estudios por primera vez. Sí, están siendo flexibles. O sea, es decir, sí están diciendo, oye, eh, esto lo hago así, pero luego uf, parece que le podríamos sacar un poco más de, de rentabilidad a esto, de, pues, o un mejor payback si lo hacemos de esta otra manera. Y lo están probando de la otra manera. O sea, que no se empecina tampoco en, no, no, pues, esto lo hago así y voy así hasta el final. No, voy a hacer esto y luego voy a verlo, que evidentemente va a variar también mucho, que hace mi competencia. Eh, porque tú no puedes ir tampoco con el corriente, entonces todo el mundo más o menos va a seguir. Eh, yo me extrañaría mucho que si esa ventana queda en 45 días o 60 días o lo que sea, eh, de repente alguien se descubre con 120 o con 15, entonces todo el mundo va más o menos a seguir una, una línea que todavía está por definirse, pero que se definirá en los próximos meses ¿tú? Yo lo que he visto es que muchas veces están tratando de llegar a un nuevo público, por ejemplo, con Netflix lo estoy haciendo, con The Last Dance lo hizo el año pasado, creo que fue hace 25 años, sí. o, o Movies of Made Up, sí. este, tratando de recobrar esa este nostalgia por, por esta época, ¿no? Sí. Y por cosas clásicas y, y llegando a las nueva generación. Sí. Pero, por ejemplo, también he visto que en Virtual Reality, este, los museos están haciendo la exposición de Gogh que están haciendo mucho más interactiva sí, y, sí, muy, sí. y brillante. Sí, sí. No, no es que te permite. O sea, es que la tecnología, es lo que hablábamos al principio de la, de la de seminarios o sea, la tecnología te está permitiendo eh, acceder o presentar eh, las cosas de una manera que antes sería casi inimaginable. ¿no? Incluso, no sé sí. si que se haba, acaba sí. de sí, sí, sí, con virtual Reality, con sí. las pues, en la de ellos, sí, sí, sí. 30 años. ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. sí yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Pues, claro, ¿no? es que te permite ¿sabes? la realidad virtual te permite todo eso, incluso no solamente a nivel de entretenimiento o sea, a nivel de conciencia social eh, por ejemplo eh, yo he tenido la oportunidad, yo he estado casi Puedo ver muchísimo contenido de realidad virtual sobre todo de primera eh, generación de hace, de, hace, de hace dos años un año, etc. y existen contenidos eh, absolutamente eh, increíbles. O sea, por ejemplo, eh, estás en un campo de refugiados, es que estás literalmente en el campo de refugiados, o sea, es como si estuviese aquí, ¿no? Las sensaciones que, que te describe todo esto eh, trasciende mucho más allá del propio mercado de, de entretenimiento y van al, al campo de la conciencia social, al campo de la educación o del propio turismo. sí sí claro no, el tema pero sí, sí. De, se puede aplicar a prácticas en ahora el, mismo eh, con todo el tema de, de la pandemia eh, sí es verdad que ha habido un impasse importante porque evidentemente las compañías por ejemplo muchas aún están trabajando entonces hasta eh, la incorporación que eh, sí. en principio está prevista a partir de octubre ya, en, en Los Ángeles está la gente ya empezando a, a volver a las oficinas. el momento que, la, que eh, el personal comienza a regresar en Los Ángeles, va a comenzar en cada una de las oficinas y filiales. Luego, cada una de estas eh, compañías, en, en sus distintas áreas, o áreas que tengan ya fusionadas, etc., normalmente siempre suele haber plazas de, de becarios. Suelen, suelen, suelen ser eh, de seis meses inexplorables. Etcétera. Nosotros, por ejemplo, en Fox eh, siempre teníamos cuatro o cinco de por día, cada día. ¿Y lo hacemos como si estudiante lo hace directo? A los, los siempre lo hacíamos a través de la escuela, pero porque fundamentalmente eh, tienes que tener un convenio de colaboración firmado con la escuela. Eh, en cualquier caso, una cosa impide a la otra. O sea, es decir, puede ser eh, la escuela la que... Tengo un acuerdo con, con esa compañía, o que tú mismo puedes enviar el currículum a la compañía, que eh, cojan y luego se cierra el convenio con, con la escuela. O sea, es decir que Al final, el, el convenio es algo sencillo. O sea, es decir, que no, el convenio no es óbice para que no hagas prácticas en, en el sitio. Sea, no, no es que se tengan dos y esté cerrado el cupo, sino que si el, el candidato interesa, se cierra el convenio con esa escuela. Igualmente yo creo que estás también en LinkedIn, se nos acabo de contactar con y... nosotros con y espero que os haya resultado interesante y útil en algún caso y aplicable también. Seguro que sí. sí. Nada, ¿y esta es tu casa, ya lo sabes, y sí, sí, sí. esperamos pronto por decir un nuevo.